Hola, ¿cómo están señores? Muy buenas tardes. Otra vez aquí haciendo una transmisión para cada uno de ustedes que están interesados en comprar un departamento y sobre todo un departamento bastante amplio. Como en la primera transmisión hemos hecho, les habíamos mostrado unos detallitos de los trabajos que estamos haciendo dentro de la residencial Vita, una de las residenciales más bonitas en la ciudad de Huancayo. Además de ser una de las más amplias, pues cuenta con departamentos de aproximadamente 130 metros cuadrados. Si tú eres la persona que está buscando un departamento bastante amplio, con tina de hidromasaje, con duchas españolas, todo con acabado de primera, este puede ser una opción para ti. Así que te invitamos que te conectes y comiences a compartir el, el enlace con todas las personas que podrían estar interesados en, en, en, en, eh, en un departamento similar a esta, pues seguramente te lo van a agradecer. Vamos a esperar unos minutitos para poder comenzar con la transmisión y de, dar detalles de los avances de obra de este proyecto para cada uno de ustedes, así que mientras compa mientras esperamos, compartan el enlace, por favor. ¿Okay? Así que pueden estar comentando, señores, si tienen alguna duda... En esta transmisión vamos a hablar un poquito de los avances de obra del sauna que va a contar esta residencial. Les recuerdo, solamente tenemos tres departamentos, así que anímate, busca información, busca información de nosotros y visítanos. Visítanos para que veas todos los detalles personalmente, para que veas la calidad de trabajo que estamos haciendo para cada uno de ustedes y al final tomen la decisión si les conviene de poder contar con un departamento dentro de esta residencial. Señores, ustedes están viendo las tomas de alguno de, de, de los espacios de allá común, que en este caso viene a ser el sauna personalizado de esta residencial. Genial. Listo, señores. Vamos a comenzar. ¿okay? Entonces, parte del avance que ya estamos haciendo dentro del proyecto es ahorita la instalación de la caldera a gas de sauna que van a tener cada uno de los propietarios dentro de la residencial. Es un sauna espectacular, amplio, amplio, amplio. Lo que yo quiero que te imagines, que visualices es un día de descanso con tus niños o con tu pareja de una forma muy privada, en un espacio de aproximadamente... 9 metros cuadrados, donde hay una temperatura espectacular, un calorcito bien rico... ...en una tarde en una noche bastante fría, que es característico de nuestra ciudad. Bueno, para poder responder y para poder conseguir este resultado... ...Ancosur ha apostado en una de sus residenciales, un sauna de esas características. Si vienen por aquí, por favor, ya hemos comenzado con la instalación de un caldero generador de vapor... A gas este es un caldero que tiene una capacidad bastante interesante como para que pueda calentar unos 9 metros cuadrados del área útil que tiene el sauna en, un po en pocos minutos. Así que, señores, como pueden ver, ya estamos en proceso de instalación de este caldero que nos trae el eh, uno de nuestros proveedores de estos equipos desde la ciudad de Lima. Es mano de obra especializada. Este tipo de equipos no lo vamos a poder encontrar en la ciudad de Huancayo. Sin embargo, si tú tienes un espacio y quieres habilitarle, escríbenos igual. Estamos para compartirte los datos de las personas que te puedan apoyar para que tú puedas hacerlo usando en tu casa. Pero bueno, si no quieres instalar un sauna en tu casa Nosotros te ofrecemos un departamento Con un sauna totalmente personalizado Dentro de tu departamento Dentro de tu proyecto, dentro de tu edificio Como parte de la filosofía de Alcosur Que los metros cuadrados que te vendemos También están anexados a metros cuadrados de experiencia ¿okay? Ahora vamos por aquí señores Vamos a ver que el sauna es sí, Esta es la cabina No sé si lo escuchan mi eco Pero es una cabina bastante amplia aproximadamente 9 metros cuadrados de un espacio espectacular, quiero que vean esto señores, es una maravilla, en este lugar ustedes van a poder compartir con la familia, con los hijos y si tú eres de las personas como yo que les encanta estar solos en un espacio donde te pueda permitir aclarar la mente, pensar, encontrarte contigo mismo, este es un espacio para ti. Este sauna, señores, está diseñado de tal manera que tú puedas venir aquí, sentarte, echarte, o si vienes con la pareja, poder interactuar con la pareja. Si se dan cuenta, aquí fácilmente podrían caber unas seis personas con toda comodidad. Imagínate, esta es la zona por donde va a salir el vapor. Por aquí, por favor. Ok. Esta es la zona por donde va a salir el vapor. Ya. Aquí vamos a, ustedes pueden poner todo lo que corresponde a un tema de, de, de, de las hierbas aromáticas, las, las hierbas curativas, como el eucalipto, la menta, qué sé yo. Esas hierbas, por aquí sale el vapor y llena todita la cabina. Señores, este es un sauna que nosotros hemos conceptualizado. Así que, tengan la seguridad de que ya... Lo que nosotros les prometemos dentro de esta residencial está hecho. Por favor, si alguno de ustedes ha tenido la mala experiencia o les han contado experiencias como que les han prometido en la residencial tener gimnasio, al final nunca les entregaron, tener sala de reuniones y nunca les entregaron, bueno, aquí con nosotros eso no va a pasar. Les estoy mostrando los avances de obra, los trabajos que ya están siendo culminados de un salma que nosotros... Esta está diseñado solamente para seis familias, solamente estamos necesitando o esperando que tú te animes y seas la cuarta familia que se va a mudar a este edificio. Así que muchísimas gracias con todos, eso sería de mi parte, lo todo lo que les quería informar, así que sigan conectados, estén al tanto de nuestra página de Facebook, estén al tanto de nuestra página de web, porque siempre ahí estamos comentando el tema de innovación, el tema de los, de los avances, el tema de los nuevos proyectos que vamos lanzando. Siempre, siempre tengan la seguridad que tenemos un proyecto diseñado y, y, y pensado justo para la, a medida de sus necesidades. Muchísimas gracias.